Hola, por fin, que no nos veíamos hace tiempo, eh, al final este seminario eh, internacional se hace esperar, pero siempre se hace esperar con, con algo maravilloso, no nos veíamos hace bastantes semanas y volvemos hoy, siendo pasadita a las 5 de la tarde, hora, hora chilena, con un miembro un miembro ilustre de nuestro grupo. Ustedes saben que el grupo que convoca este seminario es el Grupo de Historiografía de la Lingüística Aplicada en Chile, eh, cuyo acrónimo es ILACH, y, y Miguel eh, es el que está a cargo del área justamente de la lengua árabe, que es un mundo maravilloso. Estamos descubriendo en, en todas las lenguas, que no son todas realmente, pero en todas las lenguas del grupo que ahora está investigando, que el árabe tiene la, la, la historia más rica a nivel de, de gramáticas, de diccionarios, eh, tiene una historia muy propia, muy suya y muy potente en Chile, que la vamos a ir comentando eh, a lo largo que, que vayamos entregando los avances y los resultados de, de investigación de este grupo. Y bueno, dentro de, de este seminario, eh, ¿cómo no iba a... a a estar el árabe, ¿no? la lengua árabe, y justamente dentro de la traducción, y de hecho esta es una línea interesantísima, eh, muy pero muy relevante para, para la historia de Occidente y del mundo en general, que es justamente este puente, este puente de la lengua árabe con el mundo moderno y con el mundo antiguo. Y Miguel, eh, que trabaja en esto y, y nos comentará de seguro lo que él viene trabajando con traducciones, nos dirá, nos dirá eh, la relevancia justamente en un aspecto interesantísimo que, que titula su conferencia. Errores productivos, traducción en la transmisión de la filosofía árabe medieval. Entonces, nada, no te quito tiempo, Mille, y, y partimos contigo. El micrófono todo tuyo. Ok, muchas gracias, Soledad, por la presentación. También gracias por la invitación. Eh... Creo que esto había surgido a propósito de la publicación del, del, de este texto de Averroes de Ánima de Beatitudine, acerca de la felicidad del alma, que de hecho presentamos ayer. Y voy a hablar un poco de eso hacia el final. ¿ya? Eh, bueno, también gracias por la organización del seminario. Yo no he podido venir a casi ninguna sesión, pero la he visto todas por las que ha sido subida a YouTube, así que. La he pasado muy bien, en realidad. Bueno, el tema de hoy día eh, es una cosa que en realidad he estado pensando más o menos hace tiempo, eh, pero como es hace tiempo, eh, es un, para mí un, un tema un poco eh, ah. autóctono. Entonces, una mezcla de varias cosas que son las cosas a las que me he dedicado un poco, y entonces espero que puedan encontrar interés. Eh, la idea de de errores productivos, a pesar de que en eh, una cuestión bien publicitaria, porque suena bien, es principalmente la idea de que eh, como acerca de la valoración de los errores en la transmisión de textos, ¿ya? Y voy a poner ejemplo al respecto, eh, y eh, pero antes, ya, yo estructuré la, la ponencia de esta manera, ya la dividí en tres, como es la sana tradición filosófica, ¿no es cierto? Eh, primero, una cuestión como acerca de cuál es mi punto de partida, ¿ya? porque eh, me doy cuenta que quizá es como muy particular, entonces tengo que aclarar eso primero, después voy a hablar como de esta diferencia que existe como entre por decirlo así, dos paradigmas de acercarse al texto. ¿ya? Uno, obviamente hay más de dos, digamos, pero en la parte que a, que a mí me convoca como en este tema, me parece que podría diferenciarse principalmente dos, a pesar de que uno puede establecer muchas más diferencias, es si al final voy a establecer, eh, voy a poner algunos ejemplos, ¿ya? entre ellos de la traducción, pero también otros más famosos, quizás hay más trabajados. Respecto al tema de, la, eh, de la, la situación o punto de partida, por decirlo así, para mí es eh, justamente el rol de la traducción y el traductor en la filosofía en Chile hoy, entendiendo por hoy, obviamente no justamente hoy, sino el último tiempo, ¿no es cierto? Eh, y todo con puntos de, de interrogación, porque... Eh, si bien ese es el punto de partida, dudo mucho que sea como algo particular de la filosofía, algo particular de Chile y algo particular del tiempo actual. Es decir, como el punto de partida que voy a, eh, que, del que voy a hablar eh, se da en esta conclusión con, como eh, unión de tres factores, pero yo creo que otras disciplinas pueden empatizar con ello, otros lugares y también otra época. Y de hecho, otra época, más que seguro, porque voy a hablar un poco de eso. Entonces yo quería partir evocando un texto de Pablo Yarsun, ya que estoy en el campo de la filosofía, eh, un texto para los que conocen la obra de Pablo Yarsun, es eh, un texto famoso, para otros no tanto, un texto que se llama Heidegger, eh, Tono y Traducción, ¿ya? en donde justamente aquí Yarsun eh, eh, parte con una anécdota ¿Ya? De Víctor Farías. ¿ya? Entonces, la historia de Víctor Farías, porque Víctor Farías es como alguien famoso por haber hecho un, un texto contra Heidegger, ¿ya? denunciando su nazismo y cosas eh, presentes en su obra, digamos. Y él, al parecer, contaba una anécdota que era algo así como que Heidegger le insinuaba que podría hacer una traducción de Ser y Tiempo al español. Y. Y Víctor Faría le dice algo así como, si quiero leer a Platón, yo aprendo griego. Si quiero leer a Heidegger, yo aprendo alemán. ¿Ya? Y Oyerson, en ese gesto, por decirlo así, ve eh, de como una cuestión sintomática de la enseñanza de la filosofía. ¿Ya? Porque la, hay una especie de incomodidad en la filosofía, en la filosofía profesional obviamente. Eh, o académica si se quiere con eh, es una especie de problema con la traducción ¿ya? entonces por eso quería comentar primero este pasaje, eh, un poco largo pero creo que es bien aclarador de la situación de la filosofía entonces ahí Pablo Yersun dice ¿pero por qué la traducción? ¿pero es necesario llamar la atención sobre el papel que juega la traducción en nuestra formación profesional? si todo el aprendizaje escolástico de la filosofía reposa entre nosotros en la traducción no me refiero con esto al escaso bi- o multilingüismo de los estudiantes de filosofía entre nosotros. Eso no es lo decisivo. Lo decisivo es la duda esencial acerca de la valencia y potencia filosófica del castellano. Esta duda marca todas las traducciones, marca las traducciones que son requeridas en el aprendizaje, precisamente como traducciones, es decir, como presumibles tergiversaciones y aberraciones de sentido. El aprender filosofía con traducciones marcadas como tales constituye lo que podríamos llamar la hipoteca de nuestra formación personal profesional. Mirar desde ella la apelación al original, a veces estilizada patéticamente hasta la adoración, no es sino su consecuencia necesaria. Por cierto, no quiero decir que no se deba leer en lengua original, solo quiero hacer notar que cuando se formula entre nosotros esa exigencia, por regla se lo hace bajo la incomodidad que nos significa la traducción. Dicho brevemente, la traducción es para nosotros nuestro malestar nuestro malestar en la filosofía. Eh, y yo creo que eso es algo con lo que puede empatizar en general un, cualquier estudiante de filosofía, ¿ya? es decir, como eh, ningún experto en un autor puede llamarse experto si no maneja la lengua original de ese autor, y que es capaz, por decirlo así, de saltarse la traducción porque la traducción justamente se ve como este lente que deforma el pensamiento original del autor. ¿No? Obviamente todo esto está lleno de, su, de supuestos. Y por lo mismo también, lo que dice al comienzo, el sun, al comienzo de este pasaje, la, en la medida en que no todos obviamente pueden aprender los idiomas originales, eh, la traducción eh, entra ahí donde hay, por decirlo así, de propedéutica En el fondo... Mientras no sabemos la lengua original y por lo tanto no conocemos la historia o la, el pensamiento original del autor, tenemos por mientras la traducción. ¿sí? O sea, la traducción es como una especie de paso intermedio que ojalá no necesitáramos, pero como, eh, como, tenemos, como somos finitos, por decirlo así, entonces necesitamos eh, traducir. Es como una especie de mal menor. ¿sí? Eh, por lo mismo, y eh, me imagino que, o sea, y espero que todos concuerden un poco eh, con esta, eh, es una visión bien negativa de la traducción. ¿ya? Es decir, como el, el traductor, ¿ya? Eh, no es algo necesario realmente para hacer filosofía y de hecho puede ser hasta perjudicial, porque alguien que se basa solo en leer traducciones es un mal filósofo. ¿ya? Y esto... Eh, por cuestiones de otras cosas que había leído antes, me parece que en el caso de, de la Universidad de Chile, ¿ya? en el caso de filosofía, eh, tienen mucho que ver con la llegada de un profe italiano en los años 50, que se llama Ernesto Grassi. ¿ya? Y Ernesto Grassi eh, marcó a toda una generación, por decirlo así, porque vino a darle un, un toque profesional al, estudio, al, al cultivo de la filosofía, que de hecho es algo que comenta también Jack Sitch en su libro sobre, sobre filosofía en Chile, casi llega al 51 y eh, Joaquín Barceló en el año 94 tiene un, un texto sobre gracia que me parece que describe bien como el ambiente un poco de esa época, como, como ver qué es lo que marcó Gracie como en toda esa generación. Y, y yo, según, a mí me parece que este pasaje justamente ilustra como de dónde viene eso que comentaba Pablo Yarsun respecto a la situación del estudio de la filosofía. Marcelo dice, entre los estudiantes que escucharon a Graci, desde su llegada a Chile me encontraba yo mismo profundamente decepcionado de los estudios de filosofía en nuestro país. Vaguedad y falsa de exigencias parecían ser las características predominantes de dichos estudios. Las bibliotecas eran pobrísimas y carecían de las obras de muchos autores clásicos de primera importancia. Las comunicaciones con otros países eran difíciles y onerosas. Las lecciones de los mejores profesores solían ser presas oratorias desprovistas de contenidos sustanciales. Realmente aquí está hablando justamente de algo que va a hablar eh, después, de gente que en el fondo no manejaba la lengua original y por lo tanto tenía que inventar sobre los textos con con gestos más bien retóricos para darse mayor importancia. Eh, las lenguas griegas, latina y alemana eran conocidas solo por unos pocos profesores y estudiantes que despertaban la admiración o el desprecio de sus colegas. En esta atmósfera apareció Gracie para dictar su curso de metafísica. Nos hizo trabajar directamente sobre los textos de los diálogos de Platón, de la metafísica de Aristóteles, de la monadología de Leibniz o de la fenomenología del espíritu de Hegel. Fue una revolución en los estudios de filosofía en Chile, por la creciente familiarización con las obras de los grandes filósofos, la conciencia de la necesidad de estudiar la filosofía de sus clásicos, y no en manuales que repiten sus doctrinas y ofrecen un pensamiento de segunda mano, y la convicción de la imprescindibilidad del estudio de las lenguas clásicas y modernas. ¿eh? Ahora, yo creo que acá también sale otro rasgo que es propio de esta búsqueda original. Que, eh, o sea, que puede ser un, un término un poco duro, ¿ya? pero que yo creo que es un supuesto un poco en este nombre de lenguas clásicas y también eh, destacar la lengua griega, latina y alemana dentro de todas las lenguas posibles que se podrían nombrar. Yo creo que hay aquí hay una especie de racismo del espíritu por decirlo así, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Aunque obviamente hay ciertas lenguas, ¿ya? Que reemplaza por decirlo así, la palabra raza, que estarían como más comunicadas con, con, el, con, con la filosofía, ¿ya? Y esas son como las lenguas imprescindibles que hay que aprender para eh, estudiar filosofía. Eh, entonces, eh, me parece que esa esa situación que escribía el ellos justamente eh, viene de esto ¿ya? como el descubrimiento de que hay un campo de profesionalización que requiere del estudio directo de textos ¿ya? y este estudio directo de textos por decirlo así eh, hace eh, transforma la traducción en un objeto de divulgación ¿ya? entonces qué es lo que hace un filósofo que por ejemplo es experto en la obra de Platón ¿Ya? traduce a Platón pero las traducciones, por decirlo así son para otros, no son para los expertos en Platón se pueden comentar entre ellos ¿no es cierto? pero la traducción en sí misma como que pierde eh, interés filosófico, por más que sea traducción eh, de un filósofo ¿Ya? Eh, entonces por eso yo creo que hay como tres consecuencias que se sacan. Bueno, aquí a mano derecha pues, eh, um, la portada del de ser y el tiempo, que es la traducción de Gauss de Martin Heidegger, que yo creo que es como la culminación un poco de ese. Bueno, Gauss no, es, no tiene nada que ver con Chile, lo cual creo que también muestra que no es necesario como restringirse a Chile en este caso. Pero yo creo que la traducción de Gauss es un poco representativa de ese espíritu también. ¿eh? Mucha gente. Eh, comenta respecto a la traducción de Gauss, eh, que en el fondo era, era una traducción eh, del alemán al español, que era muy difícil de ocupar si es que uno no sabía un poco de alemán, ¿eh? lo cual eh, como traducción tiene un estatuto un poco curioso, ¿eh? porque en el fondo hay que saber, por decirlo así, eh, la lengua que se traduce, para poder entender la traducción, lo cual es eh, un poco extraño. ¿no? Lo que no quita es que obviamente muchos filósofos pudieron servirse de esa traducción durante mucho tiempo y de buena manera. Pero eso es como una... Un, yo creo que es como una, un, buen, un buen ejemplo de, de esa postura respecto a la traducción. ¿ya? Entonces yo creo que a partir de esa como, postura se sacan como tres... Necesidades. Eh, entonces, está la necesidad de tra trabajar directamente con los textos. ¿ya? Es decir, como lo importante es el original, no es el medio. ¿ya? El medio, como que ojalá lo saltemos. Luego, tenemos la necesidad de trabajar los grandes autores, ¿ya? que obviamente son algunos autores, ¿no? ¿Ya? griegos, latinos y alemanes, por supuesto. Y la necesidad de enseñar eh, con buenas traducciones. ¿ya? Es decir, la, la buena traducción aparece ahí cuando se enseña y es buena en la medida en que menos traducción parece ¿ya? eso es una buena traducción según este, esta postura entonces ahí yo creo que surge eh, se, surgen dos preguntas ¿ya? que uno puede hacerse al hacer final es como eh, qué es una buena traducción fuera de esta postura sobre todo si es que no estamos tan de acuerdo o ¿Qué importancia tiene la traducción? ¿ya? Aquí, eh, en este caso preciso, en el, en el estudio de la, de la filosofía, en, en la investigación. Entonces, para intentar dar una respuesta a estas preguntas, eh, quería como primero hacer un punto histórico. ¿ya? Y esto tiene que ver con la traducción que había hecho de Averroes, pero no es necesario mencionarlo hasta ahora. ¿Ya? que es como esta idea del paradigma antiguo versus el, re el renacimiento y el rescate del texto original. Eh, justamente porque creo que en el renacimiento eh, hay una postura bien parecida a esta postura de la búsqueda del original, ¿ya? de la lectura directa de los clásicos, versus un paradigma antiguo que en el fondo tiene que ver con... Eh, los filósofos, los lugares culturales donde hubo estudio de la filosofía y donde ese estudio siempre fue en traducción en general. ¿no? Y, y, y me parece que la filosofía en el mundo árabe es como un, un claro ejemplo de eso. Eh, Gutas, en, en su, un libro famoso, ¿no es cierto?, eh, que se llama eh, Pensamiento griego. Eh, cultura árabe. ¿eh? Eh, él hace como una especie de recuento acerca de lo que él llama como el movimiento de traducción, ¿eh? que eso tiene que ver con el comienzo del califato al-Basí, ¿eh? eso es como siglo VIII después de Cristo. Eh, ahí eh, es donde se hace, por decirlo así, la, o sea, de ahí en adelante es cuando se hacen la mayor cantidad de traducciones de, eh, bueno, no solo de filosofía, sino de la ciencia en general, incluso cuentos, ya todas las obras que son como de sabiduría, todo eso se, se traduce en general en esa época. Y esas traducciones eh, fue como un movimiento, por decirlo así, estatal, ¿ya? En, en el seno de ese de ese califato y eso es un poco de lo que trata el, el, texto, el texto de Gutas. Ahora, cuando él te explica por qué eh, surgió este, este movimiento, él dice que fue el desarrollo de una tradición árabe científica y filosófica la que generó una intensa demanda por traducciones del griego y el siriaco y el paslavi y no fueron como se sumen normalmente las traducciones las que hicieron surgir la ciencia y la filosofía. ¿ya? Es decir, un punto de gotas que establece en su libro es que es el cultivo de las ciencias lo que terminó provocando una demanda por traducciones de eh, todas las ciencias, entre comillas, obviamente, eh, de la época. ¿ya? Eh, por eso las traducciones del griego muchas veces, sobre todo al principio, pasadas por el siriaco, ¿ya? es decir, como son traducciones de traducciones, muchas veces, a pesar de que por lo que se sabe, por ejemplo, Uh, Ishaq, is eh, que es uno de los productores más connotados, eh, fue mejorando su griego a lo, a lo largo del tiempo, entonces también fue mejorando sus traducciones. Eh, fueron, eh, o sea, y también tenemos por lo mismo las traducciones de, del Siriaco y también hay traducciones del pasladí que es el persa medio. ¿ya? Eh, donde se traducen muchas obras que algunas vienen de India, por ejemplo, otras son originales en Paslaví. Entonces hay un movimiento como de recolección de, de información y de traducción al árabe, ¿no? eh, dado, por una, eh, dado por, una, eh, por una necesidad de ciencia y filosofía. ¿no? Eso fue como lo que, lo que provocó el movimiento de traducción. Eh, ahora, en, en ese contexto, eh, Alfarabi es más cercano a ese contexto, obviamente Avicena y Averroes son tardíos, pero los filósofos árabes, como ella, ¿ya? Eh, trabajan con estos tradu textos traducidos. ¿ya? Obviamente, lo, eh, ni Alfarabi, ni Avicena, ni Averroes, hasta donde se sabe, por lo menos. Eh, manejaban el griego o, eh, o el siriaco siquiera en algunos casos. Eh, de hecho hay cosas, más, hay cosas como más sorprendentes, por ejemplo uno de los más grandes traductores eh, también que se llama Abu Matta, él no se dice que no sabía tanto árabe tampoco. Entonces son traducciones como pasadas del griego al siriaco y del siriaco al árabe por alguien que no maneja, o sea que habla de siriaco en el fondo y no sabe tanto árabe eh, y también son conocidas como por ser traducciones bien técnicas ¿ya? eso es como algo que, que va a asomar también después eh, pero en los grandes filósofos árabes no hay una, un conocimiento eh, directo del griego ¿ya? Eh, entonces queda la duda yo diría eh, respecto a si son, eh, buenos filósofos, es que no entienden el filósofo original, ¿no es cierto? Eh, bueno, eso tendrá que ver con otro tipo de evaluación. Pero al menos ese punto interesante, cuando la idea de recurrir al original eh, en esta época no, no pesa mucho. ¿eh? Eh, al mismo tiempo, las traducciones, y eso es interesante, se dan como, por decirlo así, en, en el seno de escuelas de traducción. ¿ya? Entonces no es como que, eh, por ejemplo, al haya tenido un texto en árabe plano, digamos. ¿ya? No, tiene como, no tiene como un bloc de notas en, en árabe, sino que son traducciones que tienen anotaciones al margen esas anotaciones en el margen se, se les llama como anotaciones de escuela, porque en el fondo la, las distintas generaciones de traductores y de comentaristas eh, van dejando notas en la obra. ¿eh? Y eso le sirve después al comentador, al filósofo, para eh, dar cuenta de distintas como, eh, matices y atenuaciones que puede tener en la traducción también. Ahora en la pregunta sería como bueno si no eh, si es que los filósofos no tenían acceso al original qué pasaba cuando eh, leían algo que sospechaban que estaba mal traducido ¿Ya? eso es como una, una una pregunta y todo parece ser que en el fondo el recurso que se utilizaba y además de las notas al margen que al final son notas de comentarista es intentar dar cuenta sistemáticamente de la filosofía que expone. ¿sí? Es decir, por ejemplo, este punto de acá de Aristóteles eh, debe haber como un problema en la transmisión, porque en este otro lugar Aristóteles dice otra cosa. Dice ¿sí? lo contrario, por ejemplo. O también, que es lo más común, Aristóteles dice lo contrario acá, y acá dice lo contrario, porque en realidad es en dos sentidos distintos. Entonces hay creación nueva de conceptos en la medida en que se intenta dar eh, dos sentidos nuevos eh, de, un, de un mismo vocablo ¿Ya? entonces eso es como lo que caracteriza, por decirlo así el, el procedimiento de este eh, texto que llamo acá eh, paradigma activo ¿Ya? pero la, la diferencia sucede justamente con el renacimiento ¿Ya? y eh, esto lo vi porque en el fondo hay una edición de las obras de Aristóteles que es como la edición más importante del siglo XVI que es la edición de los Yuntas. los yuntas son, son unos hermanos que tenían una casa editorial y, o sea en Venecia y ellos son como grandes editores de esa época y va a ser una, una edición más o menos eh, monumental de las obras completas de Aristóteles acompañado con los textos de Averroes y eh, con, con un equipo grande de traductores, ¿ya? como eh, obviamente muchos judíos, porque los judíos son como los que traducían en esa época los textos del árabe al hebreo y del hebreo al español, ¿cierto? o sea, de del hebreo al latín. Eh, y que, entonces que ellos están como revisando los textos, hacen nuevas versiones, y... Eh, hay nuevos comentarios que aparecen de esa misma época. Es un trabajo editorial bien, bien importante el que hace el de Junta. Y es una esta edición en... Bueno, son tres ediciones en realidad. Me parece que una es en eh, 1552, otra en 1562 y otra en 1574. Eh, puede, puede no haberle hecho ninguna fecha, pero es más o menos. ¿eh? Eh, entonces, el, lo que lo que se sospecha o lo que se dice acerca de esta edición de los Junta es que en el fondo es como el último acto de resistencia de este, de este paradigma de este paradigma antiguo. Eh, aquí Richardson, en un artículo que se llama Averroísmo, ¿ya? dice lo siguiente, dice, eh, la publicación de Averroes en conjunto con Aristóteles por parte de la Junta estaba motivada en parte por la creencia de que Averroes es una autoridad acerca de Aristóteles y que él más que otros, clarificaron temas que Aristóteles dejó oscuros. Muchos de los contemporáneos humanistas de los Junta no compartían estas creencias. Sin embargo, o sea, sin embargo, algunos parecen haber sostenido el prejuicio de Petrarca de que nada bueno puede venir de Arabia. Por lo demás, los humanistas a menudo criticaban los modos interpretativos de Averroes, junto con aquellos de los comentadores escolásticos. Averroes ha adoptado un método analítico él intentaba discernir el significado de Aristóteles en un texto dado a la luz de principios sostenidos por Aristóteles en otros textos, tomando en consideración las interpretaciones de sus predecesores filosóficos griegos y árabes. Los humanistas preferían una aproximación filológica. Ellos aplicaban su conocimiento experto de la lengua, cultura e historia griegas de igual manera a filósofos y poetas. Despreciaban el lenguaje técnico de los comentarios de Averroes por razones estéticas, como algo carente de claridad. ¿Ya? Entonces aquí en estos humanistas, como del Renacimiento, surge esta, esta búsqueda del original, y Un, una búsqueda también de la cultura original, que aquí no está puesto, pero que también incluía dentro de su, por decirlo así, entre comillas, teoría de la traducción. Eh, obviamente eso también va de la mano con la idea de que nada bueno puede venir de Arabia, ¿ya? que me imagino que no necesita mayor comentario, eh, y cualquier semejanza con lo haber dicho anteriormente, tampoco es necesario comentarlo. Eh, entonces, claro, yo creo que aquí justamente se ve cuando esta cuestión cambia, ¿ya? Y, y también empieza, por decirlo así, esta, esta idea de la búsqueda del original como un acceso transparente eh, a la filosofía de un autor, ¿ya? que es algo que no en que no estaba antes, porque antes la clarificación surgía por una seguidilla de comentarios que nos permitían dar cuenta de los puntos más importantes de un texto. Entonces, frente a eso, yo quería dar unos ejemplos de errores productivos, y por lo mismo, eh, a partir de eso, como cuestionar esta idea de, eh, de la... No tanto de la necesidad de retomar el texto original, porque yo creo que eso puede ser importante, sino más bien eh, cuestionar la idea de que el error eh, no tiene ningún valor. ¿ya? Eh, en particular el error de traducción, aunque podríamos meter otro tipo de, entre comillas, errores. Ya, los errores interpretativos en realidad caen más o menos en la misma, en la misma categoría. ¿ya? Eh, voy a partir con el ejemplo que les decía que era famoso, ¿ya? En, en los Parva naturales de Aristóteles. Eh, los parvas naturales son como textos cortos de Aristóteles sobre distintas cosas como el sueño, eh, si es que se puede adivinar, por, si es que hay adivinación a través de los sueños, acerca de la vigilia, acerca de los sentidos, ¿ya? Son como textos cortos en relación Y en un momento... En el, en el que Aristóteles se pregunta acerca de eh, si es que uno puede adivinar eh, o sea, si es que los sueños nos muestran algo futuro ¿ya? o algo de la, de la realidad que el, nos pueden representar eso y, eh, el, y, lo que él, y lo que él dice o sea, lo que Aristóteles dice ¿ya? algo así como eh, lo que, lo que Aristóteles dice algo así como, eh, mira, quizás podría ser, pero en verdad no, como que es imposible Como una cosa así, ya dice como quizás se, quizá se puede ver el futuro en los sueños, pero en realidad parece que no, porque no tiene ningún sentido Y la traducción al árabe, ya, es... Eh, Dice, no, sí, sí se puede, efectivamente, ya, entonces ahí hay una cuestión, y de hecho el, el traductor pone su cosecha, ya, porque pone este párrafo entero que no tiene equivalente griego. Entonces, ahí él dice, en cuanto al sueño válido, es aquel que viene de parte de los inteligibles del intelecto universal, no de parte de los inteligibles del intelecto adquirido. Los primeros no son conocidos por el sentido común y no han sido imaginados por la facultad imaginativa. El intelecto no conoce su significado y no está depositado en la facultad de la memoria. ¿ya? Es decir, esta part, este, este texto ¿ya? admite la existencia de, de, lo, de los sueños válidos, ¿ya? que son como sueños que transmiten inteligibles de parte eh, de lo que llaman intelecto universal, que en, en la teoría como... Eh, aristotélica del intelecto es como una especie de, como que en el fondo hay un pensamiento que no depende de nosotros, ¿ya? que en el fondo le da validez universal a nuestros juicios universales como los juicios matemáticos no es cierto los juicios que van a ser válidos respecto al mundo entonces él dice, ese intelecto, ese intelecto que es válido para todos, que no depende de nosotros, nos transmite inteligibles en los sueños ¿ya? eso es lo que dice el traductor a nombre de de Aristóteles, obviamente, porque el traductor anuncia su texto como una traducción, no lo, no lo anuncia como un comentario, que sería bien distinto. Ahora, ¿por qué esto es, es importante? Porque justamente todo el desarrollo de los filósofos árabes posteriores, eh, por ejemplo, la teoría respecto a la profecía, dependen de este punto. ¿ya? Depende de decir el profeta es aquel que eh, imagina como si estuviera dormido en la vigilia. ¿eh? Y entonces, si es que a eso le sumamos que lo, la, las cosas que imagina en, en la vigilia están dadas por el intelecto universal, entonces lo que dice el profeta es cierto, ¿eh? es verdad, es verdad universal. Y entonces, lo que hacen los filósofos árabes, lo que hace en particular Al-Farabi, ¿eh? es decir, como... Aristóteles no explica por qué es, es, puede existir la profecía. Ahora, ¿cuál es el problema? Claro, Aristóteles nos dice eso, pero nos dice este texto de Aristóteles, que no está en Aristóteles, ¿no es cierto? Entonces, ahí la pregunta es: como, ¿bueno, aquí hay una idea genial, digamos, que surgió gracias a un agregado, que podría yo llamar un error? Eh, ¿Pero hasta qué punto.? eso es algo negativo ¿no es cierto? si es que pudo dar pie a, a grandes como eh, a una gran a una gran teoría filosófica aquí Hans Berger que es como el que editó este texto de los Palmas Naturales eh, Dice lo siguiente, él le llama adaptador, ya, porque en el fondo dice que como el traductor agrega cosas, entonces no un traductor, pero, sí, pero, él, pero en el fondo él, lo que él llama adaptador se presenta a sí mismo como traductor. y Él dice entonces, ¿qué pensaba que estaba haciendo el adaptador? ¿Estamos mirando un plan maestro para distorsionar y falsificar un texto aristotélico intencionalmente y promover una cierta teoría bajo el nombre de Aristóteles? ¿O al otro extremo? ¿estaba el adaptador trabajando con una traducción muy fragmentaria e imperfecta y estaba simplemente y quizás ingenuamente intentando producir un texto que le hiciera sentido a él por la asunción honesta de que la teoría que estaba exponiendo era la que Aristóteles habría sostenido? Lógicamente, obviamente, esa pregunta no tiene respuesta por los problemas que tiene la, tra la transmisión del texto, de la cual no se sabe mucho, pero aquí hay un, eh, hay un, hay un punto interesante. ¿Ya? Porque en el fondo, eh, por suerte que eh, intentando entender el texto, terminó sosteniendo eso, ¿ya? dado los resultados que tuvo después. Ahora voy a pasar al otro ejemplo, que es el de la anima de beatitudine que es menos famoso y es más fome también porque tiene menos consecuencias grandiosas, pero, pero el que yo trabajé así que sea un poquito más. Eh, entonces lo que está al lado derecho es la historia de la transmisión de ese texto ya el texto que se llama De ánima de beatitudine de Averroes en realidad es como una especie de monstruo histórico ¿no? si se fijan acá arriba hay eh, tres cartas dos de Averroes y una del de hijo de la Averroes de, de Averroes que eh, Eben Tibón en su comentario a la Iglesia termina agregándolo al final de su comentario, dice como porque ese es como el estilo de trabajo antiguo, ¿no es cierto? Es decir, el antiguo está diciendo, bueno, lo importante de la sabiduría es tal cosa, y miren, acá Averroes dice lo mismo que yo, y copia estas cartas, digamos, en hebreo, eh, y es la razón por la cual el, el, estas cartas las tenemos solamente en hebreo, no tenemos el, el, el equivalente árabe, bueno, de la, del hijo de Averroes sí hay uno árabe, pero que se encontró después, pero de la de Averroes no. Y entonces, pasa algo ahí que no, que no tiene eh, tanta, que no, de lo cual no se tiene tanta claridad, pero la cosa es que en la mitad del siglo XIV se encuentra un texto que se llama como acerca de la perfección eh, del intelecto, ya. Eh, que tiene estas dos cartas en latín, y tiene como un montón de agregar, ya Eso es como... y, y, son la, y, y todo eso se, está, se presenta como un texto de Averro. Y después eso, con el tiempo, eh, con un trabajo de editoriales, digamos, se termina presentando como el, con el nombre que le pone Alessandro Aquilini, que es un, un, un filósofo editorial, editor, digamos, de esa época. Eh, que le que le pone el nombre de ánima de beatitud o acerca de la felicidad del alma eh, y este y este texto de supuestamente averroes ya tiene eh, tiene como consecuencia un comentario de agostino nifo ya sobre eh, que un filósofo italiano famoso digamos eh, que eh, con ocasión de ese texto eh, ahonda en los problemas de la teoría acerca de lo intel del intelecto ¿ya? Eh, en, en la filosofía y por lo tanto también es como una ocasión de Agustín Onifo para explayarse sobre ciertos temas con, y sin este texto no tendríamos eso digamos ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los lo errores que encontramos como en este texto? Para empezar, hay cambios de sentido. ¿ya? O sea, el principio del texto se llama, dice mi intención en este noble tratado de hacer tal cosa. Pero esas son palabras de Iván Tibón, ¿ya? que había escrito el comentario y que después había puesto las cartas de Averro. Es decir, ahí el mí, que es con el que empieza el texto de Averro, no hay Averro, es Iván Tibón, el que había hecho el comentario griego. También hay, hay palabras que no se sabe bien de dónde vienen. ¿ya? Eh, los especialistas sospechan que es de Gilal de Verona porque tiene una teoría parecida a la diferencia entre potencia y posibilidad. Eh, entonces ahí como que el texto de Averroes dice que la, la, la posibilidad y la potencia tienen muchas cosas en común, no hay saber sin embargo que la posibilidad difiere de la potencia. Y esa diferencia entre potencia y posibilidad no está obviamente en Averroes. Se sospecha que tiene que ver con Giral de Verona, pero no se sabe bien cómo. Eh, entonces ahí hay eh, como también eso, como atribuírselo a, a Roe, es un error. ¿ya? También hay correcciones, obviamente, que suceden con las diversas ediciones del texto. Por ejemplo, aquí, eh, si se fijan, en la primera parte, el, el texto dice algo así como... Y... Eh, Después de esto, o sea, después de. Oh, sí, como siendo las cosas así, eso sería como la, la, la traducción. Eh, conviene que la especie de esta recepción eh, que tiene este intelecto sea por vía de la, conjun, de la conjunción y de la unión eh, con el abstracto, con el intelecto abstracto, sin renovación y generación. Eh, de modo que él mismo se reciba a sí mismo. Eso es como lo que Y después agregar más adelante, eh, y eh, ciertamente cuando se alcanza este grado, nuestra felicidad es perfecta. Y debes saber que cuando es separada de, de, de nosotros, en algún momento eh, accident accidentalmente, eh, esta separación no debe ser atribuida a una disminución. ¿Cuál es el punto acá? ¿Ya? Ese separata, en el original es separatus, ¿ya? y eh, se cambia a femenino porque se intenta hacer calzar con beatitud, ¿ya? que es la palabra inmediatamente anterior. El problema es que entre estos dos cuadrados que yo pegué acá, hay como un texto de una página que se agregó entre mí. Entonces, obviamente no se sabe que se está hablando de intelecto en este párrafo de abajo porque este intelecto que está arriba, como Juan Habetiste intelectos, pasó a ser una página, digamos. Entonces es un cambio de, de sentido acá, como en qué quiere decir que nuestra felicidad sea separada de nosotros. ¿Ya? Eh, y es un cambio de sentido que sucede justamente con eh, la... El agrega, con esto agregado. ¿Ya? Eh... Entonces también cabe como la pregunta, como dado esto de, todo esto de errores, es que el texto tiene sentido, ¿ya? Pero el problema con este texto es que, y esa es la razón por la cual nosotros cuando lo tradujimos, lo tradujimos, eh, eh, digamos, tradujimos el texto final, no, no buscamos el origen del texto, sino que tradujimos un texto final, porque en el fondo el texto final ya es una comprensión de las cosas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la traducción, esta traducción tiene valor por sí misma. No, no necesitamos como volver a un original para que la, el sentido de la traducción tenga sentido. Como la traducción, su proceso final, ya es algo que tiene suficientemente valor como para que pueda ser eh, considerado. ¿no? Entonces, volviendo a, lo, a las cosas que habíamos dicho al principio, eh, Sigue la pregunta acerca de qué es una buena traducción, pero en vez de responderla quizá eh, podríamos decir, bueno, quizá más que lo, lo que se necesita más que una buena traducción es traducción. ¿ya? Porque en el fondo incluso, eh, incluso una mala traducción puede ser una, una interpretación interesante eh, en el caso de la, de, la, de la filosofía. Entonces lo importante es que haya traducciones. Más que que hayan buenas traducciones, sobre todo cuando buena quiere decir transparente, ya que es como una cosa un poco ilusoria. Eh, y luego, como, ¿qué importancia tiene la traducción? Eh, bueno, parece ser, y eh, esto quizás es menos eh, justificable, eh, y yo estoy aquí también volviendo un poco a las palabras de Pablo Yersul del principio, eh, la traducción nos permite como pensar en nuestra lengua acerca de los objetos del pasado. En ese sentido, eh, la traducción tiene importancia filosófica. ¿ya? Eh, digamos, obviamente, traducción de textos filosóficos. Eh, y entonces, por lo mismo, creo que el... Eh, por eso la... La traducción, en el fondo, debería tener como, no debería ser como el, el hermano incómodo, por decirlo así, que tenemos que esconder en la pieza, sino que más bien debería ser algo que debe ser como promovido dentro de la disciplina. Eso. Querido, <risa> bravo. Oye, qué maravilla, Gracias. fíjate que esta es la primera eh, reflexión que tenemos en el seminario acerca de la traducción en, en filosofía, la hemos tenido en, en, en lingüística propiamente tal, en literatura, eh, hemos tenido traductología, y, y fíjate, en poesía también, eh, fíjate que esto de alguna manera eh, nos abre un mundo relevantísimo y tiene que ver con la traducción, el ejercicio de traducción y el texto de traducción ya como un objeto relevantísimo de, de conocimiento ¿no? en sí, el, el acto de, tra de traducir. Eh, y esto realmente es una, es una maravilla. yo Antes de, de dar la palabra, porque yo sé que muchos de ustedes eh, van a querer opinar, comentar, eh, hay hoy día bastantes traductores, eh, y también conocedores, ¿no?, de, de la tradición filosófica árabe, pero fíjate que con, con tu reflexión se me, se me abre, y más que se me abre, se me responde un momento en mi vida, eh, cuando me tocó con un grupo, porque no lo pude hacer sola, lo tuvimos que hacer un grupo, eh, traducir un texto del sáncrito, un texto de, de filosofía, el Nagarjuna, que es el, el camino medio, la Madhyamaka, y claro... Era una cosa muy tragicómica porque prácticamente ninguno de nosotros sabía sáncrito, solo el profesor. Pero el profesor nos decía, no importa, o sea, acá la clave va a ser aprender sáncrito traduciendo el Nagarjuna eh, y al momento de traducir nos va a empezar a hablar el texto. Y justamente pasaba lo que acabas de, de, de concluir, ¿no?, eh, la reflexión filosófica en torno a un, a un texto en otra lengua, de otra tradición del siglo I de, de nuestra era, eh, en donde, nada, podemos ir complementando, ampliando, restringiendo, entonces, nada, esto, esto es un, una nueva tradición discursiva, como diríamos en, en lingüística románica, y es una tradición discursiva per se, que es riquísima, ¿no? Y la pregunta mía tiene que ver justamente con lo que propones y con lo que, desde mi desconocimiento, ¿no? Si todo esto que lo acabas de exponer, ¿no? La, este concepto de error, que también lo tenemos en la filología, que al final no es error, es de alguna manera un concepto incómodo, pero que lo terminamos utilizando, pero al final dentro de la tradición se subentiende lo que es, pero pero es un, un concepto incómodo, ¿no? un palabra incómodo, no sé, como invasiones bárbaras, latín vulgar, no sé si me explico, eh, y siento que acá nuevamente el error eh, entra por la puerta ancha, ¿no? y, y nos genera un, un espacio interesantísimo. A lo que voy, eh, y esto me lo puedes responder tú, y me lo, me lo pueden responder el resto de los amigos, todo esto que acabas de exponer, ¿Ya está reflexionado, ya está expuesto, ya está escrito? O sea, la relevancia de este tipo de tradición filosófica, no desde la vía negativa, no desde la vía del error, sino como un nuevo tipo textual riquísimo y que de alguna manera nos abre un mundo de reflexión filosófico. Eso, gracias. Eh, sí, no sé, en realidad, <ríe> lo siento. Pero, o sea, yo al menos, es lo que hace que, por eso, para mí es una, es una mezcla de cosas, ya, como que, eh, en el fondo, eh, esto, todo lo que vieron acá, a mí se me ha ocurrido mezclando como las cosas que, en las que he trabajado, nomás, pero nunca, nunca he buscado esto per se, entonces, yeah. eh, de algún, modo, de algún modo igual eso sí, yo creo que sí está, eh, sí está como concretizado en, en general todos los ex expertos que trabajan filosofía árabe, porque en el fondo eh, así se trabaja, digamos, filosofía árabe. Por ejemplo, si alguien como que quiere estudiar eh, un comentario a, a la, por ejemplo, a, a un o un texto de, de Aristóteles tiene al frente el, el texto de Aristóteles en griego tiene la, la traducción el, el, el intermedio siriaco o, en, o la traducción árabe tiene el texto del filósofo en árabe y a veces no está en árabe entonces de repente tiene que tener el texto en hebreo y el texto en latín para ver cómo bien cómo se va configurando esa comprensión final que tiene el filósofo es decir, como, cuáles son los pasos por los cuales, como, cuáles son los cambios que hay entre las traducciones, eh, cómo se termina entendiendo ese filósofo en latín, por ejemplo, en el, caso, en el caso de Averroes, que es una cosa como relevante porque Averroes fue muy importante durante el, eh, el varios siglos en Europa. Entonces, todo eso como que va, eh, o sea, eso es como una conciencia, es algo que tiene muy presente alguien que se dedica a la filosofía árabe pero no necesariamente algo que tiene presente, alguien que se dedica a, eh, eh, a otras tradiciones filosóficas. ¿sí? Por ejemplo, en general, alguien que trabaja a Aristóteles, eh, se salta a todos los filósofos árabes, porque en el fondo eh, no es necesario saberlo para ser un buen experto en Aristóteles. ¿sí? Basta con que sepamos griego y latín, porque en el fondo la mayor parte de los comentarios más cercanos a Aristóteles están en griego y latín entonces eh, no, yo no sé si hay como un texto teórico así como que te diga como, no así, así como que es la cosa pero yo creo que en las prácticas como en la filosofía eso sí existe y, y hace, hace ya cierto tiempo, digamos, por lo menos uno, o sea, desde principios del siglo XX ya hay como filósofos que trabajan así la filosofía ara, como con esa conciencia Qué relevante, qué relevante, a ver si tienes algún tiempo, yo sé que eres un hombre ocupado, pero que escribas y compartas en torno a, a esto, porque lo encuentro muy sano, muy sano, o sea, en vez de verlo desde un punto de vista negativo, ver lo positivo que implica ¿no? Esta, este trabajo de, de recepción, el, el traductor como creador, el traductor ahí como, como enunciador de... de de, de más reflexiones a partir de una base filosófica. No sé, no me quiero yo llevar toda la palabra, así que me gustaría eh, darle la palabra a alguno de ustedes, si tienen algún comentario, algo que complementar. Ale, querida. Hola. Hola. Eh, muchas gracias, he aprendido mucho, no son mis temas para nada, yo vengo desde la literatura, pero súper fascinante y coincido con lo que dice la suele de esta mirada positiva. Claramente vemos aquí el, este hermano menor, este hermano escondido, que es la traducción, hay una larga tradición de eso. Eh, me pregunto eh, el rol de las ediciones, no sé si tú, tú igual lo mencionaste en algún minuto el tema de las ediciones. Eh, no sé a partir de cuándo se puede considerar, pero si hay ahí alguna mano de editores o si hay algún aparato como de para textos que, que puedan eh, dar alguna luz con respecto a, a estas eh, variaciones que tú comentabas o estas observaciones de las traducciones, no sé si, si eso entra en la discusión o podría entrar algo que uno podría considerar como factores importantes en esto que tú reflexionas. No sé si, si puedes comentar algo, si viene al caso. Eh, sí, claro, o sea, es, depende mucho como de la época en la que hablemos, obviamente. Como que en los textos como editados durante el siglo XVI, obviamente hay muchos editores que en el fondo hacen... O sea, Hacen colaciones de textos, por ejemplo, cosas que son como muy en boga en la época. Por ejemplo, Aquilini, que es el que le da el nombre de anima de Beatitud al, al texto mezclado de Averroes. Sí. Eh, él, eh, él como que consulta textos en hebreo para poder ver como bien cómo corregir algunos aspectos. Esto, por ejemplo, estos cambios de género también suceden gracias a su, a su edición. ¿ya? Pero antes de eso, digamos, porque igual hasta o el siglo XVI ya estamos en la época de lo incunable, digamos, entonces uh -huh. obvio que hay editores. Antes de eso es, es más difícil de rastrear porque eh, el trabajo con manuscritos como que no siempre deja todo lo que... Bueno, digamos, entonces, eh, eh, hasta donde sé, por lo menos, eh, no hay como una... no hay como grandes figuras como editoras. Como, eh, entonces, eh, eso, eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Mira, acá Faisa eh, comentaba mientras tú estabas dando la, la conferencia, pero en relación al, al hoy por hoy, el hebreo no se aprende en el mundo árabe, somos árabes y, bueno, Faisa está desde el otro lado del mundo, ¿no? Somos árabes y no conocemos el hebreo, tal vez en Palestina lo saben hablar o entender, pero el resto de los países árabes, no lo enseñan en los institutos, claro, porque en el momento en el, que, en el que tú estás trabajando había un cruce importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, pero también acabas de comentar, ¿no? Que no necesariamente había que saber la lengua meta para, para el trabajo de, de traducción, ¿no? O sea, claro, pero además como que en, el, en los movimientos de traducción europeos, que eso es como... Eh, ya después, digamos, eh, digamos, siglo, por ejemplo, siglo XIII, XIV, XV, eh, y con el retroceso, por decirlo así, de, lo, eh, del, de, lo, de los árabes en la península ibérica. Eh, los, los, la, las comunidades judías son como, por decirlo así, como herederas de los textos árabes. ¿ya? Entonces, por eso son ellos como los encargados de transmitir los textos árabes al latín, porque son como los que pueden hacerlo. ¿ya? Y también hay, eh, es curioso, porque ahí también hay trabajo, también hay como trabajo estatal, por decirlo así. Es decir, siempre hay como... En, en general, en, en, tanto en el movimiento de traducción como en Bagdad, como en el caso de Toledo, en el caso de Sicilia, hay eh, gobernantes o, eh, digamos, gente con cierto tipo de, de poder que se encargan de que esto suceda. Como que no hay, obviamente los trabajos de traducción no son solo eh, iniciativa personal. Entonces son ellos los que contratan justamente a personajes de estas comunidades judías, que además tienen contacto entre sí, entonces, igual es importante en la época, y que, como que mantienen un poco viva esta, esta tradición en Europa. Eh, es como, bueno, y además, también es un, un distinto tipo de, de hebreo, ¿también? o sea un hebreo bien particular porque es como un hebreo arabizado ¿no? hay mucho hay, hay, gente, hay gente que hace hay gente que ha editado por ejemplo textos de filósofos árabes en árabes por medio de retroversión ¿no? porque eso es posible porque en el fondo como las traducciones del, del árabe al hebreo son traducciones más o menos literales muchas veces como prácticamente eh, árabe con palabras hebreas como que no hay, entonces, sí, pues también es magado en esa época. Oye, qué buen tema ese. Oye, acá está nuestro querido Kamal, traductor, y que también va a participar en este seminario internacional. Le doy la palabra. Gracias, Dole. Eh, nada, primero que todo, o sea, lo único, de hecho, no tengo nada como que preguntar ni que... Eh, que criticar ni nada, porque la presentación de Miguel tuvo excelente. Primero que todo, que felicitarlo por la brillante exposición, un trabajo buenísimo, eh, fino, crítico, erudito, claro y breve a la vez. O sea, lo reúne todo. Eh, siempre yo le digo a Miguel, entre Zala me faz man", le digo en árabe siempre cuando hablamos. Lo reitero, Miguel. Ente, Tasman, quiere decir como en árabe, entendedor, un hombre entendedor, conocedor, como inteligente profundamente. Eh, eh, nada, porque en realidad, o sea, sí, fuera de, de lo que mostró, de la, de la misma, que puede estar asociado a la misma como disciplina de la, de la filosofía árabe, como podríamos decir, ¿no? Eh, también, ¿cierto?, parte con la reflexión de la necesidad, ¿cierto?, acerca de la necesidad de la traducción y sobre los problemas de la enseñanza de la filosofía en Chile, digamos, eso es muy importante. Eh, la, la cuestión de pensar en nuestra lengua, ¿cierto? Eh, en eso, Miguel, me hiciste pensar mucho eh, sobre cosas que, que a veces comentamos nosotros cuando estamos traduciendo, ¿cierto?, y a veces... Nos quejamos de otras malas traducciones y, y, y, no, y en realidad en las traducciones de filosofía al árabe al español, sí, efectivamente, eh, podemos tomar mucho valor filosófico, a muchas cosas. no Hay grandes ejemplos, por ejemplo, que se pueden sumar a las cosas que, que mencionaba Miguel, no por ejemplo... Eh, una obra que, un trabajo, digamos, que quizás desde un punto de vista académico, así, de rigor filológico, puede ser una aberración, ¿no? como la edición y traducción de, eh, de Miguel Cruz Hernández del, del comentario de Averroes a la República de Platón que lo que hace es, como es un, uno de los textos de Berro es que no se conserva en árabe, ¿no? Y existe, eh, existen copias eh, solo en hebreo y en latín. Entonces, lo que hizo Miguel Cruz Hernández fue tomar la traducción hebrea, la traducción latina, y traducir desde ambas, hacer un texto en español. ¿no? Eh, lo que hacen los expertos, digamos, ¿no? filólogos, los buenos filólogos, ¿no? Es eh, editar ambas ediciones y traducirlas, ¿no? Y publicar dos cosas separadas, ¿no? En el caso de... Eh, ¿Cómo se llama, Miguel? El que hizo la... El que lo hizo en... Eh, no sé, ay. Un profesor estadounidense, no sé. Ralph Lerner, creo. Eh, que, hizo el de, que hizo ese mismo texto... ¿Cierto? Eh, lo hizo Herbert Davidson, por ejemplo, lo ha hecho con textos de Averroes, ¿no? Que los lo saca por separado en latín y en hebreo, ¿no? La traducción al inglés del texto hebreo, la traducción al, lati la traducción, perdón, al inglés del texto hebreo, la traducción al inglés del texto latino, ejemplo, ¿no? eh, Miguel Cruz Hernández juntó ambos textos y fabricó en realidad en un texto en español. Eso es... Eh, es uno, podríamos contarlo en uno de los textos más de la historia de, lo, de las traducciones de Averroes, digamos, ¿no? porque es una cuestión bien inédita en el fondo, ¿no? Y lo tenemos únicamente en español. Eh, o, por ejemplo, pensaba en la traducción de Manuel Alonso de La ciudad ideal de Alfarabi, ¿no? que la encontramos efectivamente bastante mala, ¿no? Eh, y, pero tiene cosas que filosóficamente pueden ser muy interesantes y que efectivamente no están en el texto de Alfarabi, ¿no? Hay una parte donde, de los capítulos metafísicos en que Alfarabi va describiendo el ser, ¿no? Y entonces una parte la traduce como dice, el ser marcha en paralelo con lo ente. entonces No está en el texto de Alfarabi, no lo dice el texto El ser marcha en paralelo con lo ente, ¿no? Una cuestión filosóficamente muy interesante, ¿no? Que tendríamos que ponerlo en el registro de Heidegger y en ese nivel de discusión, ¿no? Entonces, súper es, es interesante, son cosas que, que efectivamente vienen de, tipo de errores productivos y que efectivamente nos, nos han permitido además pensar el legado de estos autores, cierto aproximándonos a los textos. A veces lo hemos encontrado eh, justamente considerado como el tránsito, pero efectivamente con un trabajo como el de Miguel uno llega a, a, valorar, a hacer la valoración filosófica de la traducción en sí misma. ¿cierto? Eh, eso está muy bueno, ¿no? Y claro, eh, bueno, Miguel describía muy bien también la cultura académica que existía, ¿cierto? En el Islam clásico y cómo el, el manejo de las lenguas, ¿cierto? Eso está muy interesante, ¿no? Y, y sobre todo, claro, efectivamente lo, lo que comentabas de Jonay Le Penes efectivamente eh, él fue mejorando su griego y además a medida que fue mejorando su griego, entonces... Eh, iba reuniendo más manuscritos de los textos griegos, los iba leyendo, y con eso iba revisando las traducciones. ¿No? Entonces, hay más, además, más versiones. Esto hay una famosa cita de una N. donde en realidad da cuenta de su método y lo que hacía lo que nosotros llamaríamos hoy día una edición crítica. ¿no? Entonces, que reunía varios manuscritos, los, contra, los contrastaba, ¿cierto? y luego de eso sacaba un texto correcto. Eh, nada, podría comentar muchísimas cosas porque la, el trabajo de Miguel da para comentar mucho, no sé, lo vuelvo simplemente lo vuelvo a felicitar y yo comentaba algunas alguna de las cosas, anoté muchas otras cosas pero estaría una eternidad ¿no? algunas de las cosas que, que me eh, que efectivamente podría ¿cierto? Eh, decir sobre lo, lo que expuso Miguel, no, sobre todo yo, yo me quedo con lo más importante, ¿no? el valor de la traducción porque podríamos Encontrar muchos ejemplos y, y todo eso es parte ¿no? del, del, del el trabajo que nos, nos muestra Miguel hoy día, sobre todo, claro, con, seleccionando con cierta importancia ¿no? lo de la parva naturalia, que efectivamente dio lugar a toda una otra tradición de interpretación de Aristóteles y muy eh, interesante, ¿no? Eh, pero digamos el tema de, de, la valor de, la de la valoración de la traducción, que además, en el fondo, valorar lo que hacemos, ¿no? que sobre todo lo que señalaba Miguel como el problema de la consideración de la traducción aquí en Chile, efectivamente, eh, deja, bueno, eh, el, el reflejo de eso es la valoración que tiene en el sistema académico, por ejemplo, de asignación de fondos eh, y de la consideración de la traducción como investigación. ¿no? O sea, eh, fondos y no financia traducciones, eso, eh, Miguel ha dado con, quizás con con una con el origen digamos, más profundo de por qué la Academia Chilena no considera a la, a la traducción como investigación, digamos, ¿no? por ejemplo, se desprenden muchas consecuencias políticamente muy importantes para cómo nosotros llevamos nuestro sistema académico. ¿sí? Entonces, muchas gracias Miguel, estuvo buenísimo, eh, muchas felicitaciones de nuevo. Gracias, Kamal. Igual quería agregar algo a propósito de lo de Kamal. Eh, claro, pero además, o sea, como obviamente uno no puede, o sea, digo, como obviamente quizá uno nunca va a renunciar totalmente a la idea de buena traducción, mala traducción. Creo es que es como un poco inevitable. Pero en el fondo, la, la rabia que te produce una mala traducción es súper productiva, o sea, como, ¿cuántos de nosotros no hemos leído un mal paper y hemos dicho como, no, las cosas no son así, son bla, y como que uno empieza a trabajar en función de eso, como que, en el fondo, siempre es mucho más fácil escribir a partir de algo malo que a partir de algo nada, <risa> algo que no existe, digamos, porque eso es, son, es otro tipo de esfuerzo, entonces, claro, lo que yo diría es como, claro, no hay Quizás no, el punto, obviamente, no es abandonar la distinción, bueno o malo, como que eso va a existir siempre, digamos. Pero el hecho de que haya algo eh, facilita la, la, la tarea que uno tiene que hacer también. Entonces, claro, nunca, nunca es tan negativo como esa, eso de Estoy silenciada. Emotiva, sí. <ríe> Me alegran dos cosas que, que Kamal nos va a hablar también eh, prontamente, así que ahí vamos a tener más reflexiones en torno a, esta, a este mundo ¿no? de la traducción filosófica y a la, la tradición árabe, por un lado, y por otro lado que eh, vamos a publicar un monográfico de este seminario y en ese monográfico eh, Miguel va a exponer todo esto que yo creo que va a ser por lo que me estoy dando cuenta un tanto revolucionario eh, y muy esclarecedor, sí, sí, no, no, y no exagero, no exagero porque por lo que estoy viendo, fíjate que en filología la cuestión del error ha sido clave y se ha instalado y se ha reflexionado pero por lo que estoy viendo, al menos en esta tradición filosófica o en esta arista, que es tan relevante porque son las bases, son los fundamentos de del pensamiento filosófico occidental eh, más primigenio que se reflexione en torno a esto, yo creo que va a ser una, una buena primera piedra. Fíjate, Miguel, que María José Brañez de la Católica, profesora de latín, que estuvo acá, que también es traductora, me comenta no que, que le pareció genial tu exposición, eh, que se quedaría horas conversando acerca de los errores de traducción y pensando también en en las ediciones. Fuiste muy muy alabado realmente ¿no? Eh, en, en todo el, el, el público y gente que se ha tenido que ir porque está en otros lados del, del mundo. ¿no? Oye, lo que estaba pensando también, la, la relevancia de la recepción, ¿no? es la lectura, es la lectura de la filosofía, la recepción, plasmar la recepción en este acto de traducción y en esa recepción también podemos armar una historia de la lectura, porque al final claro. la filosofía es fundamental en torno a la, a la recepción, entonces, eh, nada, estamos justamente en torno a un, a un, a un a una episteme nueva. Eh, Afshin, hola. Hola a todos, muchas gracias Miguel por la presentación. Eh, yo comparto la idea de revolucionario, eh, sobre todo porque acabáis de cambiar el origen de la filosofía, el asombro a la rabia, <risa> eh, y en ese caso estaría más de acuerdo con esa definición. Eh, yo quería usar eso último, no tanto ya como broma, sino como ejemplo, eh, porque, no sé, en, en mi caso yo he estado muy metido en el tema de las traducciones de Rumi al inglés, eh, sobre todo porque eh, como en, el, en el siglo XIX hay como un movimiento orientalista que... Eh, al final como que lo tra termina traduciendo el persa al inglés, pero le borra toda la herencia islámica de Rumi. Eh, y a veces muy groseramente. Hay un autor muy famoso en el campo que se llama Fitzgerald, que borra toda la referencia al islam, justamente para hacerlo más universal y que se pueda leer, etc. Eh, y en un sentido lo logra. Rumi es un autor muy comentado, despierta también un, un interés muy grande en la traducción eh, del persa, eh, sobre todo por los elementos de la poesía que tienen y después cómo influyen eso en la poesía europea eh, y al mismo tiempo ese tipo de errores el que despierta después el estudio así como de los reales, de que es como veamos el verdadero Rumi eh, y gracias a ese de eh, esas malas traducciones tenemos ahora una tradición así como crítica buena, de buenas traducciones eh, de Rumi eh, y en ese caso lo recibimos en lengua más eh, cercanas como el inglés, el persa de, de, en el que escribieron. Entonces, en ese sentido, es, buen, es buena, una buena descri un buen modelo de, eh, para describir este tipo de, de tráfico eh, de lectura. Eh, no es solamente el error o la agenda negativa como el orientalismo, que es bla, bla, bla, y nos encanta cómo agigantar ese monstruo que después no podemos derrotar. <risa> pero también tiene como, tiene como entrada un poco más sensible. Eh, y en ese caso, nada, tu presentación como que me, me abre un poco esa perspectiva, así que bacán y muchas gracias. Aguante la rabia. Sí, es muy, me pareció muy bueno. Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¡Oye, qué maravilla lo de estudiar las traducciones de, eh, de Rumi o no, Ale! Nosotros tenemos una, una amiga rumista en común, la, la polilorca. Bueno, yo también soy rumista, <ríe> rumifilia. <ríe> Pero también esa primera entrada, me imagino, a la tradición anglosajona ha sido también la, la primera fase de universalización de Rumi. Entonces, me imagino, lo, lo intuyo desde mi desconocimiento, entonces que... Luego pasa esto otro, ¿no? que se vuelva una, una buena traducción es, es estupendo. No sé si hay más comentarios o, o, o aplausos, porque se nos, se nos han ido desengranando lo, los espectadores. Había mucha gente, Miguel, que sepas que quería venir, pero le venía mal la hora, el día. Pero lo rico de esto eh, es que queda grabado, ¿no? es, es lo bueno de, de, de este medio. ¿no? Lo, lo, el regalo que nos dejó la pandemia fue esto. Yo puedo estar cómodamente con mi licencia médica, con pijama, desde mi casa, armando este seminario, eh, muy emocionada por lo que acabamos de ver. Cierto, La Ale ha sido una, una, una, una asistente y participante también, la Ale fue una de las que abrió el seminario. Eh, yo creo que lo que ha tocado hoy, Miguel, es cierto que ha sido fundamental, ¿no? como para seguir cuidando la, la traducción y la traductología porque ese es el plan también maquiavélico ¿no? de, de esta instancia, es reflexionar para luego poder argumentar, como bien dice Kamal, este es un, un ejercicio castigadísimo, anulado, marginado, y tenemos que darle el espacio que corresponde, y siento que esta reflexión que acabas de dar lo puede hacer. Fíjate que yo trabajo con lexicografía, tú sabes, o sea, yo hago diccionarios, en los estudios, y fíjate que hasta hace 30 años atrás, no, más, 40 la lexicografía no era parte de la lingüística, era parte del mundo editorial. Entonces llegó un momento en que hubo una revolución también, en que los lingüistas empiezan a decir, oye, pero este es un objeto que está a la mano de todo el mundo, entonces tenemos que hacernos cargo y trabajarlo. Y fíjate que todavía está un poco ahí en, en el ámbito de la desconfianza, hasta qué punto es lingüístico, hasta que hubo autores que empezaron a reflexionar en torno a la teoría. De la lexicografía. Lo estoy diciendo como una idea, justamente con lo que acaba de decir Mille hoy. Eh, fue clave. O sea, se puede teorizar, no teorizar en cuanto a la traductología, que lo está. Y está muy bien instalada en la academia. Quizás no en la Chile, quizás no en Chile, pero está muy bien instalada. Lo digo en torno a Chile, pero este texto, yo creo, este texto, ya, ya, ya te estoy dando el producto, o sea, ya Miguel lo escribió, el artículo lo publicó en, en esta revista, y ya tenemos el texto, pero puede ser, mira que soy optimista, la enfermedad me pone súper optimista, pero siento que, que es clave una reflexión de este tipo, ¿no? Para empezar a cuidar este espacio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, comparto un poco el optimismo de que voy a escribirlo. Sí. Muchas gracias a todos por escuchar también. Eh, Nada, eh, a ti, muchas gracias. A ti por darnos este espacio y gracias a todos, queridos. Un abrazo a todos y cada uno. Eh, y nos vamos viendo. La próxima sesión la adelanto. Eh, yo me tengo que ir de comisión, así que va, va, va a pasar un tiempo importante. Pero nos vemos el 21 de octubre. Esa va a ser nuestra próxima sesión con Leticia Gellner que es justamente una traductóloga eh, de la católica. Así que nos vemos allí. Un abrazo. ¡Camal, te espero con la fecha! <ríe> y nos estamos viendo.